Llegó el Spring Break de Vegamóvil, con vehículos usados y tasa fija a 5 años. Además, todos los vehículos usados de Vegamóvil son certificados por nuestro propio taller de certificación para poder ofrecerte totalmente gratis. Garantía extendida de hasta 4 años o 30.000 millas. Recibe información inmediata vía nuestro WhatsApp 809-242-8208. O por todas las redes sociales, arroba Vegamóvil. O visítanos en Santo Domingo, La Vega, Santiago o Punta Cana. Todos nuestros vehículos entran dentro del Plan Movilidad 24-7 de Vegamóvil. El cual incluye un vehículo de cortesía en caso de que el tuyo tenga alguna reclamación de garantía. Y también enviamos tus documentos a cualquier punto del país. Totalmente gratis. Vegamóvil. ¡Vamos más allá!